René Rivera, el receptor titular de los Tigres, conectó cuadrangular en el día de hoy. Y hoy no fue el único partido ofensivamente importante para ti. Además en la defensa, ya nos acostumbramos al cañón de brazos que tenías. ¿Tu primera experiencia en República Dominicana? Bueno, no, eh, de campeonato sí, desde la final sí, he jugado eh, con el ICE hace dos años atrás, la primera eh, meta de la temporada, y jugué el año pasado con los gigantes y los toros. Pero esta ha sido mejor experiencia de mi vida. Esto es inolvidable. ¿Influye que sea inolvidable el hecho de que estaban 3-0, el escogido viene y empata, se van delante y terminan ganando el campeonato? Bueno, sí. Yo siempre dije que no iba a ser fácil. Eh, ganamos los primeros tres partidos eh, y fue y perdimos los, los siguientes tres. Yo dije que esto nunca es fácil. Ganar un campeonato no es fácil. El equipo siempre se queda unido. Salimos a jugar pelota y pudimos ganar el campeonato. Tú que llegaste, bueno, hace una semana específicamente en ese partido de San Francisco. ¿Cómo tú es el equipo con el que te contraste. estaba inspirado, estaba luchando por un sueño que era ser campeones. ¿cómo lo viste? Bueno, sí, eh, desde el Juego de San Francisco el equipo se veía unido, el equipo se veía que quería ganar, tenía hambre de ganar, la gerencia y eh, el staff quería ganar y el equipo estaba eh, acoplado y pudimos salir a dar la batalla y pues, gracias al señor, somos campeones. ¿Podemos contar contigo en la Serie del Caribe? Bueno, no puedo, no puedo, tengo que jugar con Puerto sí, Rico sí. si el equipo desea, pero eh, pues esperemos qué pasa. Bueno, muchas felicidades. Mientras tanto, disfruta tu triunfo con los Tigres de Licey. Gracias. Gracias. Seguimos con más.